Europa no está a la altura de la situación, me avergüenzo de ser europea, me avergüenzo de ser europea, de hecho eh, lo único que, que sé decirles cuando me cuentan sus terribles historias en su país que por ejemplo su hermano ha muerto y cuando han cogido el arma con la que han matado a su hermano es un arma americana, o un arma inglesa, o un arma española. Siento vergüenza, lo único que sé hacer es disculparme por todo esto. Pero no somos nosotros los que tenemos que disculparnos. Son los que están ahí arriba, controlándolo todo, no nosotros. I came before, because I we have a war in my country. Like, in, we have ISIS, we have war. I came to Europe. I came here, I told you, uh, six months uh, ago, to Calais. I feel, I see this, uh, yeah, this place very surprised. People here from a lot of nationality, a lot of language, a lot of, We, no government help him. Uh, so <clears throat> uh, most of people here Sudanese people, especially, they want to go to England because they have uh, relative or some of them they have uh, family there. I came from Iraq to Syria to Turkey to Greece to Macedonia to Serbia to Hungary historia Germany French, I go Belgium After I came back Mira, a nivel político estructural, la única solución es que abran las fronteras y que se dejen de historias. Vale, estas personas no son estadísticas ni son números, son seres humanos.